Dos etapas en la vuelta y gana la etapa del Tour de Francia, Roberto Bravo. Un aplauso para Roberto Laiseca, ganador en Luz Ardiden. Un día muy grande para él y para todo su equipo y para toda la afición vasca que se ha acercado aquí. Estar en esa carrera lo representa todo y la verdad es que mejor sitio sí no podía ser, eh, al lado de casa, lo más cerca, en los Pirineos, que llegar y pensar el santo, como digo yo, pues fue, fue, fue la leche. Cogió a Julián Gorospi y puso al equipo a trabajar, puso a Zubelia, puso a Castresana. yo decía, pero por ¿qué está haciendo el equipo? Si, si nosotros no tenemos ni una, ni una posibilidad de, de, de ganar. Me parece que se había planificado desde el, desde el autobús, pero no, fue circunstancias de carrera. Y perfectamente sé donde arranqué, sé donde lo hice todo, la llevaré siempre pues, en, en mi memoria. Era un 22 de julio, el día de Madalenas, eh, En Vizcaya pues hay una fiesta bastante importante. Todo el mundo me dice que se acuerda de ese día. Yo he llorado, yo. Pues, o sea, hicieron de todo. O sea, parece ser que, que moví algo más que, que algún sentimiento.